Fue apresado por miembros de la Policía Nacional, Orlando Antonio García, quien era activamente buscado por complicidad en el robo a mano armada en una compañía de seguridad de este municipio. Al ser cuestionado sobre las acusaciones en su contra, este manifestó. ¿Tú entras, este no trabajas en ese lugar? La policía dice que no en la cámara de vigilancia. ¿No tiene nada que decir? No. ¿Eh? ¿O te vas a defender de lo que te acusan?" tu culpabilidad. Ellos son los que saben, ellos hacen lo que yo quiero.